Eso no es comida mexicana, que no me venga, no hay ningún mexicano trabajando ahí. saludos desde el food court del mall que venimos aquí en Nueva Delhi y bueno hay comida india comida árabe hasta comida mexicana. mexicana hay un show y está muy bonito el, el lugarcito la decoración es muy colorida eh, las mesas son la de madera y los sillones también que si les gustan los colores está, está muy padre. Y esa es otra área que es como si fuera una lamparota, y adentro hay una mesita y sí. Los panales. los panales. Pueden comer en un panal. Bueno, vamos a seguir visitando. Ah, algo peculiar casa. para completar esta capsulita: en la entrada vi que hay unas iPads. Ahí pides tu orden y ahí mismo la puedes pagar. Ya después de ahí, ya la, ya que pides tu orden, ya vas aquí y ahí te la entregan. Sí. Eso es lo que vimos. Vamos a ver si comemos aquí o buscamos un helado que quiere la maris Esta es un área de fast food aquí del centro comercial de en India. Es el Select City Walk. Se llama My Square aquí. Y de entrada tenemos... Touch to Begin. Ah, mira. Podemos pedir... No sé. Ok, aquí pagas. Aquí pagas desde aquí. Haces tu, tu pedido, haces tu checkout y me imagino que te dan un cuponcito o algo. Y. ya después pasas aquí. Y esto es. Ah, estos son restaurantes que estaban allá. esto se llama en to go Y.. Son es Comida como muy de aquí Se ve bueno, ah esos panes otros, Esos puñuelos inflados se ven buenos sí. Ese es este Aquí es pita como unos giros, creo que en México se llaman giros como tacos en pan de pita esto es chicken y cabra pollo y cabra pollo y curry y pescado es lo que venden aquí asado, como en parrilla como a la parrilla hamburguesas vegetarianas mexican al <ríe> no, mexican bien sí. esos no son tacos sí. comida mexicana chilaquiles un burrito any mexican work here no una comida mexicana ah I don't know, Thank you. Eso no es comida mexicana. Que no me vengan. No hay ningún mexicano trabajando ahí. Luz Pastitas. Papas. Un horno. Y ya casi no las echamos. Se me estaba viendo feo, por eso no me acerqué. Ay, ah, esas también ricas. Esas como crepotas, como chicharrón de queso. Ah, esos son de aquí. Masala hay Ah, ese se llama masala dosay. y Quiero un masala dosai. vamos a probar. Este es el último, es como de, ah, pues ahí están sus platos, en las pantallas, y te dice la orden cuando ya está lista. Y aquí es tu comida, y te sientas aquí, y hay unos lugarcitos muy coquetos, por aquí no Maris. Y estas de acá, no las habíamos visto Nos faltaron estas Guanchi by Es una, un food, food court Digo un food truck, food truck. Me están viendo Y este, árabe este árabe y ahí te dicen las órdenes está bueno el jale aquí en esas pantallas okay, a ver si se alcanza a ver en los restaurantes tienen unas pantallas en esas pantallas se están pasando fotos de sus platillos y ahí en todos, tienen pantallitas y ahí atrás se ve las órdenes pendientes que están trabajando y cuando ya están listas. Ok, ahí ya tienen una orden trabajando y aquí vas viendo las órdenes trabajando. Y estos son los postres. Y tienen waffles. Estos son waffles. Estos los sabemos que son dulces. Dulces y dulces. Ahora sí, acabamos con el food court.